Buenas y llegamos al último video del año, el 2020, un año especial, único, particular, singular, como lo quiera llamar, tuvo de todo y no tuvo nada, fue emocionante y fue aburridísimo, para algunos una donde pudieron parar la pelota, respirar, leer, cocinar, para otros el peor de sus vidas, perdieron su laburo, perdieron sus ahorros y todavía no saben cómo se van a recuperar de esta porque esto no acaba, una de las grandes preguntas es bueno y ahora qué? ¿Termina el año? ¿Y qué? ¿Ya volvemos a la normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Qué hacemos con todos estos sentimientos que tenemos adentro? De angustia, de dolor, de no saber qué pasa, de no saber qué pasó, de no saber qué hacer. No sé vos, pero una de las cosas que yo quiero hacer ahora que termina el año es esto. Hace bien sacarse las cosas, sacudirse y seguir. Porque eso nos enseñaron de chiquito, caernos, a levantarnos, a sacudirnos y a seguir, a seguir jugando. Porque no hay de otra, de eso se trata, ¿no? Hay que seguir, siempre adelante, siempre avanti. La verdad, personalmente, pensé que había tenido un año malo. Pero hace un par de días me senté a hacer un video recopilando todas las cosas que hice en el año. Y la verdad, fue uno de los mejores años de mi vida. 2020, mira todo lo que hice. Buenas, soy Chelo de Rosario, Argentina. Estoy viviendo en Edmonton, Canadá. Y así comenzamos la historia. Arrancó enero con frío. Qué frío. Pero arranqué el año con ellos, jugando. Hice varias pruebas para que veas el frío que hacía acá. Hice la del agua, la de la remera y la de la botella. Hice el challenge del papel higiénico, jugamos con Luca en la lluvia, me senté para contarte información de Canadá, festejamos el cumple de Brandy, te mostré cómo se hacía un asado de Canadá y me quedé solo porque a mí me gusta más cocido, encontré una casita con libros en el medio de la calle y encontré dulce de leche en el mercado latino. Me sacaron la vesícula, nada grave, no te preocupes. Y nos fuimos a Radium, en Colombia Británica. Una zona montañosa, donde sacamos una de mis fotos favoritas. Afuera de mi pieza había un venado. Me metí en el jacuzzi, nadé en la pileta y en un lago. Escalé una montaña, Brandy se relajó, Luca jugó. Y yo miré el horizonte con la 10. Visitamos a la abuela de Brandy. Fuimos al zoológico de Calgary. Y había un hipopótamo re grande. Había jirafas. Y estaba este camello. A la vuelta falló el motor. Hice como que sabía y tiré agua. Pero se arregló. Llegando fui al hipódromo. Mi caballo salió último. Este. él se quiso poner la de Newell me tomé un café otro café uno más otro tomé mate café otro café me quemé y me tomé un café colombiano otro café me tomé un café en la terraza en Calgary y me cobraron 50 dólares de multa hice un barbijo casero gel sanitizante, hice pan de banana, dulce de batata, mantecol, palitos salados, milanesa de cerdo, torta primavera, pan casero, tortitas negras, qué delicia. Bailé ricudim, fui a un laguito y se acercaron los patitos. Fui a comprar orégano y te mostré todo sobre su regularización. Y dejé el paquete en el parque. No, mentira. Lo volví a buscar. a varios lugares de la ciudad. Quise mostrarte cómo se usaban estos, pero no tenía fondos en la tarjeta. Así que me fui. Brandy nos contó un poquito de la historia de la ciudad. Y algún día voy a ver esto por dentro. Y en Bondi... No había ningún búfalo, pero estuvo bueno ese día. Encontré el baño público más limpio del planeta. Me emocioné hablando de Argentina. Y me emocioné con una tradición mexicana. ¡Gracias to you! Yeah. ¡Happy birthday, Dad! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday, dear Cello! Pasé mi cumpleaños con ellos. Nos reímos con la familia de Brandy y nos juntamos varias veces. Me dio 8577 abrazos. disfruté cada día con ellos me tomé una pausa respiré y me acordé qué es lo más importante toqué la guitarra hice un videoclip con ellos le pegué una piñata no me tenían fe pero hice una fogata hice mucho ejercicio bueno, algo, hablé y conocí gente increíble. Hablé con Erika, Toto, Fernando, Pablo, Stephanie, Rodrigo, Mariana, Eric y César. Arturo de CB Canadá Immigration nos contó sobre planes para emigrar, me hicieron una entrevista para Canal 3 de Rosario y Brandy me entrevistó a mí, pronto viene la suya. Salimos un par de noches, no muchas. Recibí correos y recibí la verdadera cajita feliz. Salimos a buscar su bebida favorita y la encontramos. Me disfracé de Beetlejuice para Halloween, brandy de gorila y Luca. Quedaron dulces por todos lados, saqué a Mila todos los días. Me tomé un baño con tres superhéroes. Fuimos a reciclar botellas y latas y me dieron 41 dólares. Busqué fernet por toda la ciudad, encontré y tomé con los ojos cerrados. Te mostré cómo prepararse cuando venga el frío. Y llegó nomás. Pusimos junto el arbolito y fuimos a ver las luces navideñas. Chao, 2020. Como desde el primer momento, te agradezco por estar, te agradezco por comentar, por compartir, por seguir en este canal. A toda la gente que tuvo un año muy pesado el 2020 y a todos mis familiares y amigos también que perdieron familiares, te mando de corazón un abrazo, pronta recuperación y ánimo. Siempre para adelante. Y como en toda nuestra vida nos caímos, nos levantamos, nos sacudimos y a seguir jugando. Feliz año para todos. Nos vemos. Ah. Creo que ya lo dije varias veces. Avanti antes y avanti siempre. Avanti siempre. Y avanti siempre. Avanti siempre. Y avanti siempre. Y avanti siempre. Avanti antes y avanti siempre. Avanti siempre. Avanti siempre. Avanti siempre. Avanti siempre. Y, avanti siempre. y avanti siempre. Avanti siempre. Mi nombre es Chelo. Soy de Rosario Argentina. Estoy acá en Edmonton, Canadá. Nos vemos. Ah. ¡Avanti siempre!